Hola chicos, aquí estamos en PASI, vamos a ver un poquito de vídeo de tecnología de computadores que nos habéis pedido. En este caso vamos a ver la parte de representación de información. Vamos a aprender los enteros posicionales, ¿vale? Hay dos formas de representar la información, en binario, que son posicionales y no posicionales. ¿Qué es eso de posicionales y no posicionales? Bueno, eh, posicionales significa que nuestra representación depende bastante de dónde coloquemos los 1 o los ceros, ¿vale? El valor va a depender bastante de eso. Los tres tipos que hay, los pongo aquí como memo técnico. Son, eh, binario natural, ¿vale? Pongo natural, para que os acordéis, que es el que todos sabemos, aprender más o menos. Que sabemos, aprender, sabemos desde el principio. Está eh, signo magnitud, ¿vale? Que es muy facilito. Signo magnitud. Y ponemos complemento a dos. Estos son los tres que hay, ¿vale? Los que vamos a ver dentro de enteros posicionales. Entonces vamos a empezar con el binario natural. Ese es muy sencillo, ¿vale? Sabemos que un número eh, binario natural, como por ejemplo podría ser este, ¿Vale? ¿Cómo sabemos cuál es el valor de este número? Pues muy sencillo. Esto es un número binario de 4 bits. 4 bits, perdón. ¿Vale? 4 bits. Entonces, el valor dependerá de qué. Esto es estos como los arrays ¿vale? Cuando estamos programando. Las posiciones van desde n-1 a 0, ¿vale? Como los arrays, igual. Entonces, esa será la posición 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, el valor... Es tan sencillo como decir, vale, esto es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Entonces, en las posiciones que hay un 1, las contamos. En las posiciones que hay un 0, no lo contamos. En este caso, como solo hay un 1 aquí, 2 elevado a 3, que es 8. Entonces, este número binario es 8. Hago otro rápidamente. El 1, 0, 0, 1 es muy sencillo, ¿vale? Tendríamos esta posición, que es la 3, 2 elevado a 3, y esta que es la 2 elevado a 0, todos sabemos que esto es 1, ¿verdad? Esto es 1, ¿vale? Entonces sería 8 más 1. Sumamos todas las posiciones en las que tenemos un 1. Entonces, en este caso, el número sería el 9, ¿vale? Muy sencillo, ¿verdad? Por eso decimos que son posicionales. Como veis, según yo ponga el 1, que el valor va cambiando. ¿Cómo se pasa de un número natural a un binario, diréis? Porque esto, vale, está muy bien, pero si yo no se sé pone un número así, ¿para qué me sirve? Pues muy sencillo. Por ejemplo, para que veáis que funciona... Igual, ¿vale? Podemos tener tantos bits como queramos, que es con 4, pero podemos tener tropecientos, ¿vale? Por ejemplo, el 8, ¿vale? Para que veáis que queda igual, es sencillo como ir dividiendo entre 2, ¿vale? 2, dividimos entre 2, 2 por 4, 8, no me llevo ninguna, ¿vale? Seguimos dividiendo entre 2, hasta que lleguemos a 1, a 0 en realidad. 2 por 2, 4, 0, podemos dividir entre 2, 2 por 1, 2, 0. ¿Vale? Y ahora aquí podemos dividir entre 2 porque hay un 1, queremos llegar al 0. 2 por 0, eh, ¿vale? 2 por 0, 1. Me llevo 1. Y este número que veis aquí, si lo leemos en este sentido, es el número en mirar, ¿lo veis? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Siempre tenemos que leerlo de derecha a izquierda, ¿vale? Y tenemos que buscar que tengamos que multiplicar por 0, ¿vale? Por eso digo que vamos buscando el 0. Con el 9, rápidamente, pues es muy sencillo, ¿vale? Como veis, aquí nos va a salir un 1 de resto, ¿vale? Porque 2 por 4, 8, me llevo una y el resto es igual, ¿vale? 2 por 2, 4, 0. 2 por 1, 2, 0. 2 por 0, 1, ¿vale? Y como veis, cuidado aquí, no os vayáis a confundir, que aquí da igual leerlo de un lado que de otro, pero siempre hay que leerlo así, ¿vale? 1, 0, 0, 1. Así eh, de sencillo, con los números que queráis, ya sean grandes, chicos, o como sean. Vamos ahora con el signo magnitud. Bueno, perdón, se me olvidaba. ¿Qué rango de elementos, de números podemos representar mediante binario natural? Como veis, es fácil darse cuenta que solo podemos representar números positivos, ¿vale? Entonces, nuestro rango, como a escribe así, va desde 0, que es el mínimo que podemos representar, ¿vale? Todos ceros, hasta 2 elevado a n, ¿vale? Menos 1. Cuidado que este menos 1 juega mala pasada según esté aquí o aquí. Es muy fácil confundirlo. Pero en este caso está abajo, ¿vale? Es decir, podemos representar desde el 0, por ejemplo, con 4 bits, podemos representar desde el 0 al 16, perdón, menos 1, 15, ¿vale? El 0 es todo 0, el 15 es todo 1. Como vamos desde 0 a n-1, lógicamente el 16 no nos va a entrar, ¿vale? Esto es solo el rango de números. Vamos con el signo magnitud. El signo magnitud es muy, muy sencillo, ¿vale? Porque es prácticamente igual que este, solo que delante de todo tenemos un bit que nos dice el signo del número. Es así de sencillo. Entonces, por aquí, por aquí. Vamos a seguir por ejemplo, con 4 bits, que funciona bien, ¿vale? Con 4 bits. ¿Qué pasa? Que si ahora tenemos este número, aquí el truco, este bit, siempre el último, va a ser el de signo, ¿vale? Entonces, si está puesto a 1, es que el signo es negativo, si está puesto a 0, es que el signo, el signo perdón, es positivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este es nuestro signo, nos dice que el número es negativo, y ahora aquí nos dice, esto que nos queda es el número en binario natural, es decir, lo que hemos aprendido justo antes, solo que con un bit menos. Entonces, esto nos dice que es el menos 0, y diréis menos 0, pues sí, en signo magnitud tenemos doble representación del 0, es decir, 0 positivo y 0 negativo. Es así de tonto, de útil, no sé. Es así. Entonces, Por ejemplo, si tenemos el 1, 0, 0, 1, os digo, este es el de signo, por tanto es negativo, y esto es binario natural. Como esta es la posición 2 elevado a 0, ¿vale? voy rápido porque entiendo que esto lo vais manejando bastante bien. 2 elevado a 0, entonces este es el menos 1. ¿Qué pasa? Que puedo tener el 0, 0, 0, 1 lógicamente, el bit es positivo y el número en binario natural, binario natural perdón, es el 1, ¿vale? Es así de sencillo, de todos los bits que tenemos, uno se nos reserva para el signo y el otro es el número en binario natural, es así de sencillo. Es decir, que si queremos representar el menos 8, pues cogemos y decimos, vale, esto nos indica que el primer bit va a ser un 1, y después tenemos que representar este número en binario, como ya sabemos, ¿vale? Dividiendo y ya está. Es así de sencillo, lógicamente, ¿no? para representar este número nos va a hacer falta más bits, más, más, es que la palabra me cuesta, más bits, ¿vale? Porque si os dais cuenta, antes con 4 bits podíamos representar 8, ahora, aunque tenemos 4 bits, uno se nos guarda para el signo, nos quedan 3 bits para, para representar, y con 3 bits me da que no va a caber el 8, por lo tanto, nos hará falta 5 bits para representar el 8 en, miario, en signo magnitud. Si sí queréis lo hacemos rápido, ¿vale? Porque veo que esto lo he dejado un poco colgando. Este signo es 1, ¿vale? Nos van a hacer falta 5 bits. El 1 es el de signo, ¿vale? Representamos el 8 en binario natural, que ya sabemos cómo es. 1, 0, 0, 0. Ya lo hemos aprendido antes. Entonces, ahora tenemos que el signo es 1, negativo, y el número en binario natural. 1, 0, 0, 0. Este sería el menos 8 en signo magnitud, ¿Vale? Como veis... Muchas veces nos va a hacer falta más, más bits de los que nos hacía falta combinar natural. Por el tema de que ese no indica el signo. El rango, que siempre se me olvida. El rango, en este caso, ¿vale? Va de la siguiente forma. Pa, desde menos 2 elevado a n menos 1 menos 1 <ríe> o sea que es difícil, pero ve así ¿Vale? Hay tanto menos 1 arriba como abajo, hasta el 2 elevado a n-1, menos 1. ¿Vale? ¿O te diréis por qué? Bueno, este n-1 está claro que es porque tenemos un bit menos para usar a la hora de representar. Como tenemos el signo, aquí nos quitamos un bit para representar. Un bit. Entonces, nos queda un n-1 menos arriba. Y el menos 1 aquí, ¿por qué? Pues muy sencillo. Si queréis, lo más fácil de representar el número más chico que se ocurre. Entonces diréis, ¿cuál es el número más pequeño que tenemos aquí? Pues lógicamente... Con 4 bits, por ejemplo, este no es el número más pequeño, porque este es el menos 0, de hecho está en medio. El número más pequeño será el de signo a 1 y todo 1, ¿vale? Este es el número más pequeño. Como veis, como tenemos doble representación del 0, aquí nos quitamos 1. Realmente llegaríamos a 2 elevado a n-1, menos pero como tenemos doble representación del 0, por aquí se nos va 1. Y lo mismo pasa por aquí, por usar binario natural. Esto es por culpa de signo manito, Un bit menos debido de al signo. ¿Vale? Tenemos una unidad menos de representación. Y este nos da porque, igual que cuando teníamos binario natural. Si os acordáis, iba de 0 a 2 elevado eh, a n menos 1 abajo. Esto es por pues, el binario natural, ¿vale? Como vamos de 0 a n menos 1, se nos quita un último, que es cuando todo es 1, ¿vale? Por ejemplo, este sería el más grande positivo. ¿Vale? Es muy sencillo, el más grande negativo es todo uno y el uno de signo y el más grande positivo es todo uno y el cero de, de, de signo. Y por último vamos el complemento a dos, ¿vale? Si, vais, si veis que voy muy rápido, vosotros pues me decís, Adrián, va ciclado. Repite tranquilito el vídeo, que no lo hemos entendido bien, y yo hago otro vídeo sin problemas, que incluso hacemos ejemplos o lo que queráis, ¿vale? Entonces, sé que vais a empezar a decir, Adrián, toma cocaína y cosas, de eso seguro. Porque okay, va a ese ritmo no es normal y a esta hora de la mañana eso no es normal. Y no tomo ni café ni nada. ¿eh? Entonces vamos a por el complemento 2.